política de la Asamblea Nacional cuentan con una misma estructura, algo de que eh, se vino a unificar y no lo teníamos, no lo contábamos en las anteriores políticas. La reforma que sufrió la política ambiental eh, es una reforma importante porque no solo viene a poner los antecedentes, ¿verdad? Unificar los mismos antecedentes que componen eh, los mismos antecedentes de todas las cinco políticas. Y esto es importante porque eh, traspasa y trastoca la parte del de qué hacer de la Asamblea Nacional en el tema de la madre tierra, en el tema del cambio climático, en el tema de este, la justicia climática, en el tema económico también de, de, de nuestro país. la asamblea nacional eh, somos un ejemplo verdad eh, para todas las instituciones del país eh, tratando de, de hablar tratando de hacer conciencia tratando de sensibilizar a poder cumplir para hacer un parlamento este un ambiente sano de la asamblea nacional la asamblea nacional este cuenta con cinco políticas y dentro de las políticas que tenemos pues la ambiental es una de las más importantes hablamos de la justicia climática eh, ¿Verdad? Esto tiene que ver un poco, ¿verdad?, con nuestra política nacional, se complementa con nuestra política nacional que tiene nuestro país, nuestro gobierno, y esto trastoca, ¿verdad?, al quehacer de la Asamblea Nacional. También tenemos algo importante que tienen en común todas las políticas de nuestra Asamblea Nacional y es el hecho que tenemos nosotros un registro, ¿verdad?, eh, donde nosotros podemos este, llevar, ¿verdad? Este, de cómo se aplican y es una medida que nosotros. Estamos trabajando dentro del sistema eh, donde nosotros podemos ir midiendo las iniciativas de leyes que entran ¿verdad? a la Asamblea Nacional, cuáles de ellas cumplen este, con cada una de las políticas. Eh, por, ejemplo, el, por ejemplo, el presupuesto nacional podemos hablar en el tema económico, que contemplan los proyectos en el tema ambiental podemos hablar en el tema de generacional, en el tema de género, y entonces esto viene a medir, ¿verdad? Es una lista de chequeo que nosotros hablamos, de una lista de chequeo, eh, este, la tienen todas las políticas y esto es un complemento y es un trabajo que se lleva a, tra a través de la parte técnica de las comisiones legislativas. A la hora que viene una iniciativa, se tiene que chequear si cumplen con cada una de las políticas que tenemos nosotros en la Asamblea Nacional. Tenemos también algunos otros componentes que son nuevos de la política ambiental. Por ejemplo, no teníamos nosotros, no, no, no podíamos contar nosotros este, con la parte de eh, cómo reducir la parte del combustible. En este momento ya tenemos esa parte de la reducción del combustible. También tenemos la parte de la renovación de la parte energética, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en función de un proyecto de poder contar eh, con paneles solares y poder bajar y reducir, no solamente el tema del de, este, pago de energía, sino la reducción también de, este, del tema ambiental de nuestra Asamblea Nacional. También podemos decir que nuestra política ambiental cuenta, eh, y no solamente la política ambiental, sino las cinco políticas, verdad este, podemos decir de que hemos dado un paso muy grande porque nuestra Junta Directiva este, reconoce e institucionalizó el, el equipo de seguimiento, un equipo donde está conformado por cada una de las presidentas de las comisiones de la Asamblea Nacional que son los responsables de llevar a cabo y a la ejecución de cada una de nuestras políticas. Entonces nos las coordina nuestra vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ella es la que está a cargo, y este equipo de seguimiento también lo integran miembros del de equipo de dirección, tanto de planificación, recursos humanos, biblioteca. Desarrollando capacitaciones, tanto con la biblioteca, verdad, para poder, es una de las, de las tareas que tenemos dentro de, la, de nuestra política, desarrollar capacitaciones y habilidades también en nuestros trabajadores para hacer conciencia de cómo nosotros podemos venir trabajando en función de declarar nuestro parlamento este, Ambi un ambiente sano eh, este, es por eso de que nosotros venimos cumpliendo también con capacitaciones programadas a través del de equipo de seguimiento a todo el personal de la asamblea nacional y esto pasa por capacitar a todos los trabajadores, no solo en la política ambiental, sino también en todas las políticas que tienen que ver con la Asamblea Nacional. Es una capacitación de manera integral, donde eh, también recibimos aportes de los trabajadores para ir mejorando. Eh, otro paso importante que la Asamblea Nacional viene dando, y es en el tema de la sensibilización, de cómo reducir el tema de, del uso de plástico, el, el tema del uso de de poroplast, el tema del uso, por ejemplo, de las botellas de agua purificada, de cómo también crear unos espacios libres de humo de tabaco. La Asamblea Nacional ha venido trabajando en coordinación con las diferentes universidades que ya cuentan con esta experiencia y estamos trabajando y ha sido aprobado una normativa por la Junta Directiva donde la vamos a, estamos esperando el proceso de aprobación, de aprobación para poder echar a andar esta, esta normativa dentro de la Asamblea Nacional. Pero igual, este es un tema de poder hacer eh, la sensibilización y conciencia en cada una de las personas, porque depende de la actitud y el comportamiento de cada uno de los trabajadores. Todos tenemos que aportar, es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida, porque de nada nos sirve tener una política tan bonita, tan importante, ser ejemplo, pero si no la sabemos aplicar y no aportamos todas y todos.